Qué lo que lo que mi gente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé qué hora me están viendo, pero ya saben un saludo de eso. Estamos aquí en la nueva actualización de Call of Duty Mobile. Aún no se ha roto el cielo, eh, que supuestamente se va a romper. Eh, yo quiero ver cuando se va a romper. Pero estamos aquí. Y nada, nuevas habilidades de... que vamos a ver. ¿Dónde están? Si ¿Sí vela ahí? Maestro de trampa ay, ay, Yo amo esa habilidad Yo jugaba Cada vez que jugaba Black, Black Ops 3 Era con esa habilidad Y quiero tenerla ya Quiero tenerla Velo ahí Vamos a ver dónde vamos a caer, vamos para acá, para ese sitio que siempre me gusta. Cuando estoy jugando solo versus squad, yo caigo ahí. Esperar al cruzar. Vamos a caer una vez aquí a la torreta, vamos a bajar este volumen que está un poquito alto. Para para hablar con vosotros y esa cosa. Ok, eh, dame un chance, yo estoy acá reseteando un celular, flachándolo. Y te saben que hay que hacer dinero, dan mano a jugar. Vamos a dejarlo a ver si funciona Bien, entonces vamos a ir Ay, caramba Bueno, aquí está una de mis armas Secundaria Hasta que no encuentre la de Minus Así que hay que jugar Hay que jugar hay que jugar, tenemos una mirita. Tenemos una Y cojamos esa balita. Y nada, esta la vamos a ganar. Ya había un palomo por aquí parándome. Se murió. Se murió. Pongámonos esa adrenalina. Oh caray. Ay, me pasé, me pasé, me pasé, me pasé, chicos. Estoy un poquito detraído porque es que estoy trabajando también. Voy a llevar a la 16 Necesito un chaleco. Un chaleco. I need chaleco. Necesito un charco perro de aquí de la casa te la dan la chihuahua esa que más candalos. Amigo, por acá? y se murió se murió, se murió, se murió aún estamos buscando nuestra arma favorita, la AK-117 estoy un poquito labiado porque estoy trabajando, estoy usando muchísimo internet El muchachito aquí, el uno va a cambiar. Ah, porque yo cago en el otro, pero el que yo cago en el otro está rompido casi. Mmm, mm. se mm. mm. buscaban a los personajes. Eh? Bueno, sí. Han cumplido con lo de la actitud de operador. Se recarga mucho más rápido. Pero mucho más rápido. Tenemos un enemigo atrás. Ok. Ja. Tenemos adrenalina, un 117 perfecto. Y pongamos el AK-47 aquí hasta que encontramos un sniper. Oh, esto está que molesta. Esta partida la vamos a ganar. ¿Con cuántas kills? No sé, pero la vamos a ganar. No bueno, nos falta encontrar un sniper. Tengo enemigo, tengo enemigo. Creo, creo. Ya termino de flachar ese ahí, espero que subo esta vez. Se está borrando. Me el pararse mientras están disparando, pero si ya uno, no está permitido. Lo ideal es disparar sin detenerse. La zona viene ahí, no encontré un sniper. Caramba, ay no, los otros días me mataron buscando un sniper. Caray, caray, caray esta caja ya entonces <ríe> Ay, como grita Uh, mola Bueno, no encontré el bendito sniper Así que mire, señor El punto y después entramos. No a No hay mucho que esperar. ¿eh? Llevamos cuatro kills. Esto está que mola, tío. Vamos para esa montaña de allá. Aunque no tengo sniper, de nada sirve la montaña. Debo bajar a buscar uno. Aquí hay gente. amigo amigo. Adentro. y pendejo no llegaba! Sniper, porque qué esta gente no sé nada? La verdad, ¿por qué no usan un sniper? tan lindo que son los snipers yo lo dejan botado Mi mãe. Mi mãe. vamos por ese drop quizá tengo un chalequito y ya tengo un sniper no es sé el mejor del mundo pero ¡Suscríbete Tú piensa. Que me llevo a dar un tío Pero ese que me estaba tirando con el sniper es un cabrón sí, Yo con el sniper de ahí, ahí No sé si puedo ver a estos tipos que están por acá Vamos oh, no pasa montaña vamos para esa montaña Ouch. Ay, no hay nada Que me dio, me dio Me dio el pajarón Que Okay. Hey, okay, lock. Ah, lock. lock. Quedando solamente, quedando. un momento. Me tapó, me pero eso es un mamá, te vas a jugar no tengo su habilidad ahí eh. Sí. Pero como era, tú sabes. Vale, esa tía. Te... ¿Qué paliza? Bueno chicos, ganamos. Ganamos, ganamos, ganamos, ganamos. Somos los duros en esto y matamos. Hasta aquí el video de hoy, chicos. Te saben que son los míos. el amigo de los míos lo mío personales. Suscríbanse.